Gracias, vamos a estar el evidente por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Ya estamos en el café caliente y con nosotros el licenciado Juan Tavera, aspirante a la dirección del de recinto UAS San Francisco, este próximo 20 de junio que se apresta esta casa de altos estudios a votar por una nueva administración. Los hombres y mujeres que deberán de llevar... Eh, los destinos en este año, a, en periodos de dos años, ¿verdad? O, cuatro, cuatro años. Buenos días, Juan. ¿Cómo buenos, está usted? Buenos días. Un placer eh, tenerlo. Fulvio y Francis. Eh, Franklin, sí. Francis. Eh, pues aquí estamos para conversar con ustedes con relación a este proceso electoral que se vive. El, nosotros decimos la fiesta de la democracia universitaria. Eh, tanto a nivel general de la rectoría, vicerectoría, decanos, como a nivel local, eh, directores y subdirectores, en este caso del Recinto UAS San Francisco, y nosotros ya el 20 de junio, Queda poco que es la fecha ya para esas elecciones, pues estamos preparándonos en estos últimos días, ya dándole los toques finales a nuestra campaña para fines de ser el próximo director general del recinto a San Francisco. Bueno, ¿sí? pero ¿sí? vamos a permitirle a Tere que nos traiga el cafecito para que entremos en materia eh, entonado. Correcto, correcto. Bueno, Entonces, este ¿Cuántos votos es que son eh, lo general del sistema de votación en el recinto Gua San Francisco de Macorís? ¿Y cómo se hace la campaña eh, a lo interno? Sí, eh, son... Eh, 281 profesores que votan. La matrícula de profesores a nivel general de, la UA, de aquí desde es más eh, ronda a los 350 profesores. Pero, pero no todos están Pero mi no todos pueden votar, porque para poder votar hay que tener... La universidad, los profesores eh, opera lo que son las categorías. Entonces, desde la categoría de adscrito, que es donde el profesor ya entra a la carrera, propiamente dicho, como docentes, eh, tanto profesores adscritos, adjuntos y titulares son los que votan. Los profesores que dicen PP, que son todavía provisionales, que no han sido eh, no han entrado propiamente a la carrera académica, pues entonces son en total 281 en esa condición, entre adscritos, adjuntos y titulares. Y también hay 13 representantes estudiantiles que son el resultado de las últimas elecciones que se dieron el año pasado y que ahí en función de la vota, de los votos que adquirió los, los adquirieron los grupos estudiantiles entonces tienen representaciones. En total 13 estudiantes <coughs> que votan. Entonces ahí... Eh, ¿Y 281 serían 90, 194? Eh, y Sí, correcto. Entonces, esa, y el otro punto en relación a ¿Cómo la se campaña. Hace la, la campaña? Bueno, ya. la campaña en la universidad se hace reuniéndose con los profesores, visitándolos, llamadas, visitándolos a las aulas, en los pasillos, eh, haciendo encuentros, en, tanto aquí en el recinto como en otros lugares, porque en este recinto nosotros, por ejemplo, de los profesores que votan, hay un total de 141 profesores que votan aquí en el recinto. Y los demás votan en Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, Nagua, eh, que son, eh, Bonao, la, eh, que son recintos, eh, centros de donde provienen profesores. Pro denominamos profesores no residentes. A mí no me gusta hablar de viajeros. Profesores no, no residentes no. Le dicen viajero algo? Sí, pero son eh, Creo que peyora, un peyorativo eh, Profesores no residentes Entonces, eh. estas elecciones tienen una característica Diferente a las anteriores Y es que Cada profesor va a votar En el lugar donde es residente Propiamente dicho Profesores que provienen de Santo Domingo Van a votar en Santo Domingo Profesores que provienen de Santiago Van a votar en Santiago Anteriormente, un profesor eh, que votaba aquí, eh, tenía que votar eh, observado, si votaba en otro lugar, si no votaba aquí, en el recinto. Ya no, ya va a votar donde eh, corresponde. Donde corresponde, va a haber una, donde va a poder tirar, echar su voto, o sea, y otro punto es que las elecciones también son simultáneas. O sea, eso quiere decir, antes se hacían primero rectoría, vicerrectoría, decano, directores de escuela y después aquí se hacían las elecciones. En, en los centros, y en este caso recintos Dos recintos hay, ¿vale? Santiago y San Francisco Y entonces eh, Así había inclusive arrastre Ahora van a ser simultáneas todas las elecciones yeah. O sea que ese efecto de arrastre Vamos Y a por ver... eso va a haber cambio Y comportamiento diferente En los resultados de esas elecciones de, Del próximo 20 de Hablemos octubre. de Juan Tavera, candidato Pero previo quiero escuchar Las posiciones que ha ocupado y la que actualmente ocupa Y por qué Entiende usted Que la UAS Recinto San Francisco Se merece una gestión suya Y por qué votar sí Bueno Yo tengo ahora Cumplo 27 años de labor ininterrumpida En la UAS Recinto San Francisco Fui eh, presidente de la asociación de profesores En una ocasión en varias ocasiones representante profesorante, ante el consejo directivo, antes era consejo ejecutivo del CURNE cuando era centro universitario, ahora en su condición de recinto es el consejo directivo. Inclusive ahora en mi condición de eh, ser electo como su director administrativo, eh, también formo parte del consejo directivo. Eh, en una ocasión también en la gestión de la maestra Rita Guzmán, tuve la responsabilidad de desarrollar una jornada de planificación en el recinto y el, la propuesta de recinto que hay ahora eh, y que se ha, eh, ha comenzado a ponerse en práctica a partir del año 2013 y que, que se inició formalmente en el año 2014 al ser elegido eh, Carmen Santiago, Alvin Toribio y yo desde ahí entonces que es que formalmente eh, San Francisco de Macorís es recinto a partir de esa gestión entonces esas propuestas que se hicieron inclusive comenzamos desde el año 1997 con la propuesta de descentralización del centro y convertirlo en recinto con mayor autonomía relativa de la que tenía anteriormente el centro sí. y entonces en esa gestión de Rita nosotros hicimos esa labor, inclusive Hicimos trabajo de investigación eh, pro, para fundamentar esa propuesta de nuevas carreras, inclusive un estudio de las carreras, inclusive las carreras nuevas que se incorporaron al recinto fueron producto estamos hablando de 2003, 2004, que se, esa nueva carrera que se incorporaron al recinto fue producto de ese estudio que fue sometido a las instancias de las distintas facultades y los eh, consejos directivos de las distintas facultades para que se aprobaran esas nuevas carreras que son las carreras que eh, han comenzado en los últimos 8, 7 años en la universidad. Entonces, eh, desde la subdirección administrativa, que nosotros tenemos ya más de cuatro años, que comenzamos en marzo, uh -huh. eh, uh -huh. esa gestión, pues hemos hecho una labor eh, para fortalecer institucionalmente y en el área financiera, en el área de la estructura de, de los recursos humanos, ...del recinto, pues hemos trabajado intensamente en eso... ...eso nos da eh, la experiencia, el aval y los conocimientos... ...para asumir la dirección del recinto... ...además que nuestro comportamiento... ...en términos, ustedes hay que reconocer que nosotros somos un recinto... Eh, ...que donde hemos tenido una situación de conflictos... ...y nosotros no podemos obviar eso... ...y hemos tenido un rol fundamental para eh, lidiar con esa situación... Y por eso es que yo digo que yo represento el equilibrio en términos de las fuerzas que estamos participando en el proceso electoral, precisamente porque quien les habla no tiene dificultades para dirigir y no ha tenido confrontación con ninguno de los sectores licenciado. que inciden al interno de la universidad y por eso tenemos esa facilidad para hacer una gestión participativa, inclusiva en correspondencia con la democracia universitaria, en correspondencia con la, la participación de los distintos sectores, en los procesos académicos, en los procesos administrativos, en los procesos que tienen que ver con la investigación y la extensión, que son los componentes fundamentales Licenciado, que tiene la universidad. Eh, ¿cuáles son los desafíos más serios que tiene el recinto San Francisco de Macorís y qué le presenta a usted para solucionar esos desafíos? Sí. Sí, en estos momentos, bueno, hay desafíos de orden físico, podríamos decir, y hay, y hay de, de carácter ya propiamente institucional. Y comenzamos con lo de carácter institucional, porque para mí son los más importantes. Eh, cuando hablamos de los aspectos institucionales, tienen que ver con eh, seguir, seguir adquiriendo mayor autonomía relativa en términos de las decisiones, en lo que tiene que ver con la parte, parte académico-administrativa. Ya en la parte administrativa se sí ha avanzado, tenemos que reconocerlo, ya tenemos un mayor poder de decisión, pero todavía hay tareas pendientes que tenemos que resolver porque no es posible que todavía nosotros tengamos que recibir autorización para poder hacer pagos, por, por ejemplo, eh, en base a recursos que se generan propiamente en el mismo recinto, con recursos, porque los recursos, todos los recursos de gastos del recinto y de inversiones, provienen de recursos que se generan aquí mismo en el recinto, además del aporte, el gran aporte que hace el MESI, para fines de fortalecer esas acciones que nosotros realizamos. Entonces, debe fortalecerse la estructura administrativa, eh, el, que es una tarea pendiente del recinto, debe trabajarse en lo que es la parte de la estructura financiera, como le decía, de mayor autonomía, los mecanismos de funcionamiento con más autonomía para que nos permitan responder con más agilidad a las demandas crecientes que tenemos en un recinto, en que si observan todos los recintos, la construcción de los distintos recintos que operan de la universidad, son 18, 18 centros y recintos que tiene la universidad, Diseminado en todo el país. Y si observa los demás recintos, por ejemplo, Santiago, Nagua, Bonao, que es lo que tenemos más cerca, eh, Mao, entre otros, eh, la edificación fue eh, hecha con criterio de universidad, de ciudad universitaria. Sin embargo, aquí se comenzó en el año 1993 que se construyeron los primeros edificios, uh -huh. y después se fueron añadiendo otros y eso genera una dificultad para fines de poder funcionar adecuadamente, eh, además, aparte de los de esa distribución que no fue que, que, eh, desarrollada con un criterio integral, y entonces permanentemente hay que estar eh, dando mantenimiento y agregando, construyendo para adecuarlo a lo que Licenciado. es un ambiente universitario, además de que nosotros no, no se hizo una biblioteca definida, no hay salón multiuso, eh, no hay un centro de eventos, o sea, los laboratorios fue que aulas que se cogieron y se adaptaron a eso, el caso de la oficina administrativa también fue aulas que se adaptaron, entonces, uno de los grandes retos planteados es que se deben construirse entonces, tanto edificaciones para laboratorios, eh, edificaciones, para el caso de la biblioteca, edificaciones para la área administrativa, que este es el recinto más grande que tiene la UAS. Fuera de la sede central, esta es la unidad más importante en términos de tamaño, de profesor, cantidad de profesores, cantidad de estudiantes, cantidad de empleados, y por tanto, se necesita que se hagan esas construcciones que nosotros le da, llamamos obras complementarias. Y de esa manera, las aulas que están ocupadas, como laboratorio, oficina administrativa y biblioteca, se liberan y así resolvemos el problema de aulas que es creciente en función de cómo ha ido creciendo el usted tiene, estudiantil. Pero usted tiene ahí un. un una piedrita en el zapato, que sabemos, y lo hemos tenido anteriormente, porque usted es un colaborador de, de la actual gestión, que no está recibiendo la UAS los recursos necesarios. ¿Cómo afrontar estos retos sin esos recursos? Es una buena pregunta. Precisamente, aún con las limitaciones de recursos que hemos tenido, eh... Se ha logrado en esta gestión, y a mí me ha tocado una parte importante en, e, en ese proceso. Aún con los recursos limitados, nosotros hemos hecho grandes obras, como ustedes lo pueden observar, tanto en términos de las aulas, acondicionamiento, pintura de las aulas, acondicionamiento, abanico. Se ha ido avanzando en algunas aulas para ir introduciendo eh, elementos tecnológicos. En los laboratorios se ha avanzado de ingeniería, de agrimensura, de contabilidad eh, y de otras áreas, los laboratorios de base, del ciclo básico también se ha trabajado, física, química, biología, pero también eh, nosotros hemos avanzado en lo que es eh, el entorno. Mira que encontramos un parqueo que estaba prácticamente un lodazal, y sin embargo ese parqueo está eh, asfaltado, la puerta principal, que es el símbolo. ...de la universidad, antes cualquiera pasaba por el frente y creía que era algún colegio que había ahí, algún instituto... ...pero el que no sabía no identificaba que era la universidad, pero ahora cuando el que cruza por el frente de la universidad... ...que eso sucede en todos los recintos del país y la sede, hay un símbolo de la universidad que es la puerta principal... ...además de que lo que es, una de las demandas que teníamos, que ustedes se acuerdan cuando comenzamos en el 2014... De una vez, inmediatamente hubo disturbios y una de las demandas era la verja perimetral Y nosotros, felizmente, hemos completado la verja perimetral Aún con las limitaciones de recursos que se han tenido O sea, se ha hecho un esfuerzo bueno. extraordinario con un manejo eficiente y eficaz De los escasos recursos, pero nosotros entendemos Que hay posibilidades de incrementar esos recursos que se generan internamente Para seguir avanzando, mejorando eh, las tecnologías en las aulas, en los laboratorios Capacitación para los empleados y para los profesores también Si un profesor quiere ir a un curso hasta fuera del país Nosotros podemos tener la disponibilidad para darle respuesta a eso Porque una manera Muy de elevar bien. la calidad es elevar la capacitación de los recursos Tanto administrativos como los recursos pues académicos Muchas gracias, ya usted sabe que el tiempo en televisión es limitado Y ya no la música nos no lo indica un mensaje breve ya para llamar a esa población universitaria que vota, que está habilitada para votar, y pide el voto. Sí, nosotros precisamente le hacemos un llamado, tanto a los profesores como a los representantes estudiantiles, que así como nosotros de la subdirección administrativa, hemos hecho una labor en, este, en estos más de cuatro años, que hemos demostrado que tenemos la posibilidad para fines de, a hacer avanzar nuestra universidad en términos institucionales y en términos de gestión administrativa y recursos humanos, que sigan confiando en nosotros y que depositen su voto el 20 de junio, que nosotros vamos a seguir cumpliéndole tal como lo hemos hecho desde la subdirección administrativa actualmente. Muchas gracias Juan sí, Tavera por traernos aquí la propuesta y candidatura. A ustedes, gracias por que están siempre con nosotros. Vamos a una pequeña pausa y regresamos inmediatamente.